Mi nombre es Alejandra Silvestre, tengo 32 años. Eh, actualmente soy profesora en Franja Política. Eh, estudié antes de estudiar el profesorado allá por el 2007. Empecé a estudiar la Tecnicatura en diseño de indumentaria. Era lo que una mujer trans en ese momento podía aspirar para desarrollarse en lo que es la empleabilidad ¿no? y un oficio. Ya cuando terminé la Tecnicatura ya estaba la ley de identidad de género y ahí sí me decido por mi sueño era ser docente. ¿no? Soy hija de una docente y amo la educación. Este es el lugar que más me gusta y creo que lo comprobé el primer día, hice las prácticas y entré en el aula, era mi lugar en el mundo.